bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video. espero que estén bien yo estoy bien yo estoy sumamente la raja el día de hoy hoy 4 de septiembre en donde ya prácticamente hace muy muy muy muy poco se abrió la temporada de fiestas patrias específicamente eh, este día sábado 4 de septiembre eh, se va a realizar la cuarta marcha que está en contra del hilo curado para quien me ve en la señal internacional el hilo curado en, poca, en pocas y sencillas palabras es un hilo que se utiliza para elevar cometas eh, o volantines como le decimos en Chile y qué sucede con este hilo que se ocupa para competición y qué sucede y cuál es la idea de esta competición es que el otro volantín se vaya cortado como le dicen o cortar el hilo del contrincante eh, Qué sucede que el hilo curado pasa por un proceso por el cual este hilo se hace más y más eh, se podría decir cortante por decirlo de alguna forma mientras más más curado más fácil va a cortar el hilo del, del contrincante eso en palabras bastante sencillas la verdad tampoco es que yo sepa mucho de cómo se hace y cómo sea el proceso pero eso es el resumen entonces qué pasa que estoy sumamente en contra de, de este tipo de hilo que se utiliza por muchas razones y una de ellas es que las personas que nos movilizamos en motocicleta estamos muy expuestos a que cuando se corta este hilo eh, por una ...por una competencia, que era lo que les comentaba hace poco... ...¿qué sucede? que cuando se corta este hilo... El, ...la cometa o volantín se va con muchas yardas... ...y este hilo empieza a viajar, a viajar, a viajar... ...¿cachai? Y termina pasando, por ejemplo... ...pasa este hilo por acá, por arriba de la carretera... ...¿cachai? Y si pasa ese hilo cercano o a la altura de mi cuello perfectamente podría cortarlo han habido muchos accidentes ya este año por lo menos yo he visto cuatro los cuales han sido bastante graves menos mal no con... no con resultados fatales pero sí bastante graves un chico se le cortó la frente o un caballero creo que fue que vi la foto también eh, un chico creo que se zafó se cortó esta sección de la cara Aquí, pero mal, muy mal. Imagínense un corte profundo en la yegular. Han habido casos de gente que ha muerto por este hilo. Y la gente lo sigue utilizando prácticamente sin ningún tipo de tapujo. O sea, no les interesa nada y lo siguen utilizando. Y de hecho, hay gente que lo sigue haciendo de una manera artesanal. Y normalmente este hilo... Después puede provocar muchos accidentes Y no solo a los motociclistas Sino que también a los ciclistas A los peatones En este periodo de fiestas patrias Acá en Chile eh, Se dispara, es como un boom De, de cometas o volantines ¿cachai? Porque es parte de Es parte de las tradiciones Pero es una tra esta, esta tradición De elevar las cometas o volantines eh, Con este tipo de hilo La verdad es que termina siendo un peligro para terceros ¿cachai? incluso para la misma persona que está elevando esta cometa, también es peligroso, él también se puede cortar los dedos perfectamente, ¿cachai? y se lo, se puede hasta, quizás hasta amputar un dedo esto perfectamente se puede hacer de una manera en la que no afecte a nadie, utilizando hilo sano, ¿cachai? y nos podríamos eh, ahorrar accidentes nos podríamos ahorrar pasar malos ratos, así que we, hago un llamado de, de conciencia. Péguense el palo, ¿verdad? en pocas palabras. Así que, ante este repudio al uso eh, de este tipo de hilo, nace la marcha en contra del hilo curado, la cual organiza un gran amigo personal, Ria Roat. Eh, el tío o más conocido como el tío Ría. Así que un fuerte abrazo a mi amigo. De hecho, al Ría lo conocí en la marcha del hilo curado, en la primera creo que fue. Creo que fue en la primera, cuando fui a hacer el video para esa marcha. Yo todavía no tengo mi antena, o sea, la tenía. Mi antenita en contra del hilo curado. Y se me perdió. No sé dónde rechucha la dejé. La intenté buscar, no la encontré. Tampoco que la haya buscado así como con mucha intensidad y con ganas de encontrarla, pero... Digamos que, digamos que la busqué, <risa> pero no la encontré. Así que bueno, me, me toca comprar de nuevo antenita para evitar irme funao. Ya estamos llegando al punto de encuentro acá en el, el parque Bustamante. Y como en todos los videos que he hecho del hilo Curado, como siempre paso por donde mismo, tengo que decirlo, no puedo faltar a las buenas costumbres de este canal. Y, Puta que odio los adoquines, weón. Odio andar arriba de los adoquines, weón. Es asqueroso. Ah, dale. <risa> tu madre, weón! <risa> Yo dije sentí un pelado. <risa> ¿Cómo y rey, weón? <risa> bien, ¿tú, Julio? bien, por manito. ¿todo bien? Hola. Hola. Hola, hola. Hola. hola. chicos, este es un año más acá eh, participando en la marcha de no al hilo curado, como bien dijo el RIA hace un poquito, ojalá no sea necesario tener que hacer esta marcha porque la verdad que el hilo curado es un tema complicado porque no, no es solo para los motocos, es un tema que también abarca a lo que es la, al resto de las personas a los peatones, a los niños que se encuentran en este hilo en el suelo a los ciclistas, así que esperemos ¿no? que no sea necesario tener que hacer este tipo de marchas para, para que la gente tome conciencia y también nosotros para manifestarnos y evitar este tipo de situaciones con el hilo curado. Así que somos cabros, me empiezo a despedir y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos. Chao, chao, chao.